Buenos días, segunda jornada de la Feria Gran Canaria Accesible, ahora estamos con otro de nuestros amigos, colaborador, dinamizador, un puntalillo como decimos nosotros aquí, Pablo, Pablo, ¿cómo te lo estás pasando? Lo estoy pasando muy, muy, muy, muy bien, empezando el segundo día de la Feria y con muchas ganas de, de pasar este día lo mejor posible. Dice que hay muchas actividades, conferencias, talleres, coméntanos algo de lo que has visto estos días. Ha habido una batería de muchísimas actividades, de muchísimas actividades, hemos tenido eh, charlas formativas, eh, cursos o, o actividades, talleres de risoterapia, de Tai Chi, aquí con Morgan, eh, un poquito de todo, ¿no? Hemos tenido un poquito de todo, hemos tenido el escenario fuera, actuaciones musicales, hemos tenido también con, con nuestro querido amigo Rafaelillo. Y la verdad que bien organizando un, un poco. poco de todo, ¿no? Un poquito de todo. Incluso vi que habían hasta caballos. ...caballos que ayer estuvieron, hoy van a estar... ...van a tener también una serie de talleres aquí fuera con, con los niños... ...para que acaricien a los caballos y, y un poquito de taller de quinoterapia. Ah, quinoterapia, también vi que había, había una especie de terapia con perros, ¿no? Sí, es una situación que yo desconocía, aquí también estoy aprendiendo un poco de todo esto... ...porque hay, hay organizaciones que trabajan con, con diferentes colectivos que yo desconocía... ...y en este caso lo de los perros... Eh, están haciendo terapias con diferentes asociaciones y con diferentes colectivos sociales, pues un poco la terapia de perros, llevándola a estas organizaciones, trabajando tanto con mayores, con discapacidad e incluso con menores. Qué bueno, qué bueno, bueno, pues ya ven, no dejen de venir, queda todo el día de hoy, la mitad del día de mañana, para disfrutar de la feria, de sus actividades, de sus conferencias y conocer, igual que nos ha ocurrido a Pablo y a mí, que conocemos cosas nuevas. Vénganse.